¿Tiene algo pues, que decir? ¿Se te confundió? ¿Qué le decía? Para mí la cosa de aquí, no te provocó. Falleció o sea, yo si no... no te provocó, ¿qué le decía? ¿Qué le decía? ¿Eh? Bueno, eh, hoy se inicia judicialmente el proceso. Eh, se le impuso prisión preventiva por tres meses. Ya la, eh, Se inicia la investigación. ¿No pruebas necesarias? ¿Suficiente? Sí, sí, claro, claro que sí. Ya, ¿no? Claro que sí.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 Me le den 20 o 30 años. Que no fue el que lo provocó, porque yo no estaba, pero según los testigos que estaban, él llegó al cumpleaños de una hija mía. Entonces, cuando él llega, dice: Ay, pero qué es evita esto aquí. Y entonces, cuando la, la, la hermana de él le da un helado, y él se sienta como dice: Y él viene y le dice: Mire, sáquese de aquí, que usted no cabe aquí. Dice: pero, Yo no quiero problemas, problema, Felo, yo no estoy en problema. Yo lo que quiero es estar tranquilo. Venga para acá para que verme, dice, pero lo que usted me va a decir, dígamelo aquí entre, entre todos. No, venga, que yo lo, voy a, yo lo voy a decir solo. Dice, dígamelo aquí, que yo no tengo problema con usted. Entonces ahí se Laimón, y dije, jaló un palo, porque yo no estaba, pero según los testigos, jaló un palo, para que la gente se metiera, lo agarraron y cosas. Entonces dije, ahí salió y buscó, si con un con una cosita, con un trapito colín, porque estaba desaimado. Entonces el hombre se salió, eh, el contrario, buscó una brilla, un pie cabra y le salió. Eh, ya que ahí se iba, que lo habían sacado para que se fuera, salió por la otra calle y lo, at y lo atajó adelante, ya que ahí se iba. Entonces ahí mismo se tiran, tiraron, y le tiró porque dice que ahí está coitado por ahí, por pues lo dedos. Entonces le dio con un pie cabra y lo tumbó, y después que lo tumbó lo mató en el suelo. Ah, no, pero no es arrepentido, que ya está muerto. Él tenía que arrepentirse, después, después, después, antes de matarlo. Y si él no hubiera tenido un tiento de asesino, cuando él caía al suelo, que ya estaba inconsciente, se va y lo deja, pero él le metió la bricha para matarlo. Jolás Enrique, la madre de, de Jesús Concesión.